Raza es están bienvenidos nuevamente, los extrañamos un montón Estamos muy felices de volver nuevamente a lo que es la cocina, hacer asado, compartir con amigos Y hoy un toque muy especial, estamos en Brasil, en el interior de San Pablo Y vamos a hacer churrasco, como le dicen acá, eh, al estilo argentino-brasilero-paraguayo ¿Por qué digo triple frontera? Porque tenemos los ingredientes de acá, la carne de acá de, de Brasil que nos costó muchísimo conseguir algo muy similar a lo que se consigue en Paraguay y en Argentina, una especie de vacío que acá tiene otro nombre, para el tenemos acá unos 3 kilos de parecido de, de vacío, tenemos un costi, una costilla, costela ancha, ¿sí? que tiene unos 4 kilos más o menos, tenemos la tira de asado, tenemos chorizo, tenemos sopa paraguaya, chimichurri casero, salsa criolla y vamos a, a cocinar para más o menos... 20, 30 personas y estamos muy felices, muy emocionados. Ahora vamos a limpiar la parrilla, vamos a, a, a prender el fuego y te invito a que nos acompañes en todo lo que va a ser este día. Vamos a estar compartiendo con un montón de amigos, escuchando buena música, así que seguimos mientras preparamos las cosas y a cocinar. Continuamos nosotros... Acá tenemos lo que es una especie de vacío No es vacío en sí porque acá el corte es muy diferente Pero es muy similar, miren lo que es esta belleza Tenemos estas tiras de asado muy finitas Pero muy el color de la carne, mía rosadita Hermosa, así que ya 3-4 horas vamos a poner nuestras costillas anchas Ya tenemos el juego pronto Vamos a salar esto, vamos a poner chorizo Porque la gente va, está llegando y va a querer comer algo y picar algo Así que vamos a seguir disfrutando de este hermoso sábado Estamos a punto de sacar nuestra costilla que está desde las 10 de la mañana cocinándose. No pudimos filmar eh, muchas cosas porque eh, estamos a full acá con todas las personas eh, cocinando las costillas, eh, los, las tiradas de asado, los chorizos y demás. Eh, estamos muy felices. Ahora vamos a, a pasar un poquito a ver qué les pareció. Pero cuando sacamos la, la costilla grande les vamos a mostrar durante casi 4 horas y media cocinándose. Oi, tudo bom? Tranquilo? Tranquilo uma delícia, cara. Beleza? Muito bom. Oi, Paulo, Tá de parabéns. Ótimo. Oi, galera, tudo bom? Ótimo. Oi, aqui temos mais pessoas. Que estão? Muito bom. Tranquilo? Sim. <risos> sí? Oi, o gostou ou não gostou? Muito bem. Oi, galera, gostou ou não gostou, churrasco? Sim, sim. Eh? Sim, sim. Tudo bom? Saludo. Saludos para el canal, para la raza Cupera que estamos acá filmando Totopon Hoy raza Cupera, miren lo que es esto Mucho, Mucha eh, ley, la, la precursora de todo eh, Que tenemos personas muy felices de compartir este churrasco Y todavía falta ¡Fala galera Cupera! Ya estoy hecho todo un brasilero Llegó el momento de sacar nuestras costillas telar Son 5 horas cocinándose a fuego muy lento, así que quiero que vean lo que va a hacer esto es impresionante, miren lo que es ah, pesadito, miren lo que es, galera impresionante, se sale solcino oh, impresionante así que galera, ahora vamos a, a cortar nuestra tostilla y a servir a nuestros comensales Razo Cupera, terminamos esta hermosa jornada, gracias personas, gracias Brasil, gracias Argentina, esta hermosa persona, estamos muy felices de poder cocinar Ay, para ellos. así que, gracias galera. salud Ay, para todos. Razo Cupera, llegamos al final de esta hermosa jornada. Eh, tuvimos algunos inconvenientes porque llovió hubo muchas cosas, acá, la, la, la gente está emocionada gustaron, gustaron mucho de lo que hicimos estamos muy felices acá en Brasil cocinando para ellos, con todo estamos muy felices se vienen cosas muy grosas muy lindas, Pumera, así que salud Muchas gracias, te invito a que le des me gusta, compartir y que hagas comentarios, como dicen aquí, ¡fala galera, comenta! Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Cocina supera